fuerte el aplauso! ¡Oh! A ¡Hola Mariano! ¡Hola Rodrigo eso es un coworking, y vamos a jugar un juego. Mientras tanto me cuentan un poco de la peli. Alta facha, dice, el 8 está celoso. Y hoy sí, estás inseguro, el 8. Y bueno, pame, pame, pame. Hola, me gusto. da cosa, ¿viste? Estaba hablando ahí con el chato para me Dice, qué, ¿qué facha, ¿viste? Y sí, la verdad que uno se siente, ¿viste? Bueno. Me ponen sus ojos, dale. Ah, aparte de tirar el flot. Vos también. Lo van a <risa> sumar, lo van a <risa> sumar de La <risa> historia <risa> de amor al 8. Me subo con todo. Dale la parte 2. ¿Cómo bajo el agua. <risa> es una historia de amor. ¿Me quieren contar un poquito más? Sí, obvio, obvio. ¿Cómo digo? Cómo, digo? Historia. De amor? A mí me, me, me partió la cabeza esto, la línea de decir historia de amor que nace de una amistad. Qué sí, está igual. Sí, sí, ellos se conocen de toda la vida, mm. son amigos de la infancia, porque él es el hijo del dueño de la estancia, sí. donde transcurre todo, y yo soy el hijo del capataz. Del capataz. Ah, mirá. Somos amigos de toda la vida, 18 años de amistad hasta que no nos vimos más, y después de 20 años él regresa a vender las tierras y ahí nos reencontramos. Pero ya se conocen, es hermosa la historia. Se sí. dan cuenta, uno anda renegando que si va al boliche y se dice no sé qué, si se enojan. No, no. Ya con el amigo que conoces todo, a ver, las imágenes. a ver las imágenes. Te, <risa> te conoces todo, me parece tan lindo. Sí. Qué lindas ah. imágenes, Pame, ¿no? Sí. Como los colores y... Sí, qué tiene lindas las imágenes. Estamos... abrir tiene las redes. Sí, es verdad. Me abrís las redes, sí, Locho. Las redes, mensajes. quiero que me cuenten si se casarían con el amigo de toda la vida. Ahí va, me eh. gusta. ¿Y dónde lo dicen? En arroba desayuno ok igual 1 cero y me lo prendí en memoria para hoy. Sí, Bien, claro. Era hora locho. Después de tres Era fácil programas. De programas. Vale. Bueno, espame, pero. ¿Era? No tengo tanta memoria, qué soy yo, Mira Era fácil, lo... si viviste una historia de amor, si, si aquel amigo de tu infancia, de toda la vida, como en, la, en el caso de los chicos, y dicen, bueno, pasaron los años y hoy decís. Ay, qué me casé con este que no me conocía nada? Teniendo el amor ahí desde la infancia, el amor de la Descubrirlo, vida. Y ¿no? Claro, después ah. de tanto tiempo. Me encanta, la verdad. Y de última, si algún día te separaste, la historia de amor es, bueno, no sé, te queda la mitad al amigo. <risa> ¿Ustedes eran amigos de toda no, la no. vida o fue una amistad que desarrollaron de grabando? La de toda la vida Nacion. fueron muy amigos. No estoy hablando ah, no. no, no, no, no, de la película, no estoy hablando de la película. Ah, no. no, digo, pero ustedes no eran amigos. No, lo lo no, nos no conocimos ah, ahora. Ah, ok. Eh, no, no, porque los vices llevan re bien. ¿Yo qué hago con ocho? Bueno, porque... ¿Yo qué hago con ocho? Yo con respondía lo... por la película. ¿Está el Está chato, brada, por ahí. ¿Qué, no, ¿qué hacemos no, con no, ocho? Es una pregunta no que le manda bailando. la oh. ¿Qué no me bailando, es? chato? ¿Sabes ¿No que a mí muchas lochistas me escriben? Ay, dale más participación. ¿Para qué? ¿Para qué? <risa> qué? Le mando las lochitas que son. Bueno, marco. la historia de amor de la película: Humo bajo no. el agua locho ¿Sí? En los mejores <risa> cines. ¿Puedes claro. irlo a cine con bajo? Sí, sí, me encantaría. El 20 de abril. Ahí entradita gratis el lunes. Ahí entradita gratis para el ¿Listo? lunes. Ahí entradita gratis para el en Producción vivo. El lunes estoy ahí. Una, tenemos más. Ah, ¿tá ¿tá una, una, bueno, una, una, una. una no. Te estamos para para invitando a un montón de gente. Bueno, una, la Te hago una pregunta. Sí. ¿Pagás a media con bajo? Con bajo, sí. pagamos a media, sí. Me y canche... La viste de la primera cita, pero no, la verdad es que pagamos a media. Está muy bien. Vení con bajo. Sí, y ¿Cómo esto es un cowork y el 8 me va a ayudar, por supuesto? Porque es fundamental en este equipo el 8. Esto es un juego, el juego de las tazas. A ver. ¿Dónde? Les voy a hacer una pregunta, puede ser una pregunta, una prenda. Picadito, picadito, me van contando del trabajo, chicos, de todo okay. lo que quieran. Eh, después vamos a ir a cocinar. Quiero que se, se sientan cómodos. Bueno. Porque estás con frío. Yo, yo, yo, soy, yo soy frío lento. lento. el aire. Si un café? Ahora tú, este no. Vino ¿Quién es un café? Mate, ¿Un mate? mate, mate, mate. mate. Yo tomo un mate. Yo hago un mate. Yo tomé un a los invitados, me Estoy. lo decían en serio. Ahí está M chato. Bien, eh. Ay, está chato Prada Bueno, le decía sí. Una pregunta o puede ser una prenda uh -huh. Pero si en boca la pelotita en la taza afán, y no solo eso uh -huh. Pueden elegir a alguien del equipo También vale Luis Ventura Ya que vino Lo pueden preguntar también a Luis Y le hacen okay. la pregunta o la prenda para la ellos misma Pero que para eso hay uno, hay uno, ¿eh? y uno Hay uno, y uno ¿De quién, quién empieza? Que llevan viendo ahora, eh? hay, Piedra, hay orden, babela, de... Piedra, papel tijera? ¿Piedra, o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ah. Ah, bueno. bueno, arranco yo. Muy bien. ¿Qué hago? La pregunta es de bancame, ¿eh? Sí. Nicolás Cabré te dirige, le mandamos un beso a Nicolás Cabré, que es el director. Uh -huh. En una obra de teatro, uh -huh. ¿como director es un gran amigo? ¿O como amigo es un gran director? Una pregunta. Oh. Bueno, pues es ¿eh? ¿Como director es un gran amigo? O como amigo es un gran director. Esto es como la Kermés. Claro. ¿Estás vos, Tiro número uno. de la A ver el tiro número uno. no ganás nunca, ¿viste? Y eso no Tiro número uno para Mariano Martínez. ¡Bien! ¡Zafo! una. ¡Safaste! ¡Sos un crack, Mariano! Yo puedo contar una cosa. Obviamente Mariano no se va a acordar jamás de mí. Yo era promotora de Canal 13 años... 98. Ajá. Oh, Mariano, no, no, sí, no, bueno, 18, vos, vos te vas 18. a acordar más Yo tenía 18 ¿Vos o 19 Bueno, empezabas, creo que tu primera eh, No, ya estaba... Yo estaba no, ¿En qué año Yo tenía 16 ahí Sí, era, Primera entonces, ficción, dice. Pues, tenemos casi la misma edad, el 78. Sí. Bueno. Teníamos lo dice. Pero yo te veía más chiquito igual, no sé por qué. Y tenía cara de... todo respetuoso, en el, en el, cada... baby face. Y muy pero tímido. Pero esto es lindo de contar, de Mariano, porque no se va a acordar. era Tan educado, tan respetuoso. Y por ahí los actores son medio cancha. Ahora medio, son medio cheroncas, ¿viste? No, no, no, de no. Todo. No, y no. No, sé, a mí me llamó muchísimo la atención él solito, estudiando el libreto. Pasabas por cada 13 y él estaba sentadito estudiando, no sé, era... era... Lo debo decir, ¿eh? porque pasan los años y seguís siendo un buen padre, una gran persona, un gran actor, pero eso, eso se vale, conoce. Gracias. Pero en lo personal para mí es valioso y por eso lo cuento, ¿no? Qué cuando lindo. uno tiene la oportunidad de conocerlo, cuando... porque gracias, si fueras malo también contar. lo contaría. Bien, bien. Me vamos que con sí. otra. Sí. Me imagino que sí. Bueno, para quieres hacer una pregunta al panel. Sí. Bueno sí. Eh, chumia, vamos, vamos, vamos. a ¿no? Que no? Es tinto porque Mientras no vas mirando, yo voy a preparar la. Muy buena. Sí. tengo un lío, perdón. Esto es así, un cowork, estamos jugando para distendernos. Eh, ¿Comiste algo ¿O, o solo te quejaste, Nati? Nati ¿Comiste? No, no, no todavía no comiste? comí ¿Qué comiste? Y anda la cocina no, a comer no, no, voy, Vení, no. vení Se dan cuenta, ¿no? ¿no? Va, Se me queja porque sí, vamos, rico. ¿eh? A ver, Mariano, elegiste Sí, eh, una, una ¿Para sencilla quién? voy a hacer ¿A, ¿A quién? Le voy a hacer ¿A, a, a, bueno, a Luis A, a Ventura De Mariano Martínez Aventura. Aventura. a Ventura Gracias, Soy benévolo ¿Con qué celebridad mundial te comportarías como un cholulo? Ah, qué buena pregunta ¿Quién cholularía Ventura? ¿Aventura? ¿A quién Cholurarí. Cholura, el Papa Francisco. Ah, mira. Epa. Mira. mira. Amén. Mira. Bueno. Okay. Ya sabemos que regalar el ¿No? cumpleaños que se va a celebrar, ah, no. Rosario bendecido sí, el Vaticano. <risa> Rodrigo, es tu turno. Sí. Atenti, ¿eh? A ver, Rodrigo. ¿Alguna vez te ofrecieron dinero por sexo? ¿Y cuánto te ofrecieron? No me contestes, ¿eh? ¿Alguna vez te ofrecieron dinero por sexo? Pausa. ¿Y si es así, cuánto te ofrecieron? Ver, y vamos a un corte comercial. Te voy a Porque mi Pamela no me trae ni el agua. No, pero... Eh, no, no, agua. No, pero eh, no, deja, deja, deja. Es que yo voy yo. Voy, no porque a veces tomás mati y a veces no, ¿viste? Pamela, a mí me confundí un poco. Es que los invitados... ¿Vamos, toma... ¿Vamos, no? no? vamos, vamos. Vamos, vamos. Rodrigo. A ver, Rodrigo. A ver, Rodrigo. Este Era, había visto una muy divertida Dale, dale, dale dale ¿Dónde ¿Dónde Qué bien está? los invitados para Aprendan, semana. invitados Vamos desde diciembre Estamos practicando un juego difícil Para que respondan <risa> todos todo. Son facheros bien. Son facheros Va. Actúan bien Y talentosos Y bien. le moca Y le moca Bueno, muy bien ¿Para quién es? Para Monti Mont ¿Qué parte de tu cuerpo agrandarías y cuál achicarías? ¿Verdad? Okay. <risa> Empiezo con <por risa> la, ah, la, la segunda. La segunda. ¿La segunda? Ay, qué calor. ¿Achicaría la zapán? ¿Achicaría <risa> la, la, la, la panza? ¿Cuál ¿Y agrandaría...? <risa> ¡Ay! Lo voy a decir, lo voy a decir. Dígalo. ¿Qué, qué, ¿Lo ¿Qué? ¿Qué? qué? Los brazos. ¿Los brazos? Los, los bíceps. bíceps. Los bíceps. ¿Eh? Ya ya muy bien, chicos, venimos muy bien, ¿eh? A ver. Va, Mariano. ¿Cuál fue la mentira más grande que dijeron sobre vos en los medios? Oh, ok. Oh, tenés oportunidad de zafar. Sí, tengo oportunidad. Tiro número dos. Y pero no Mariano Martínez. Viene. ¡Tira! ¡Ay, el pues, ah, sí. error! No y volvió, él, ¿viste? Cuando vuelve no es otra oportunidad. No, no, no. Si querés, sí, pero no. Si querés, no. Si sí. quieres, sí, sí, pero no. Eh, ¿qué, la mentira más grande. ¿Qué dijeron sobre A vos eh? en los medios? <risa> esta muy buena está, a ver. que tenía como 33 millones de dólares en el banco ¡Wow! ¡Millones de dólares a Sería claro. buenísimo, no, ¿no? ¿no? pero <risa> lamentablemente no no, los no, no, bueno, bueno vale. <risa> entre los más millonarios del <risa> país ¡Dale! No, pero pará Mariano, no, pará hay un homónimo, <risa> hay, un hay un Mariano Martínez, Martínez. Sí, No, otro. no, pero ponía ah, mi fotito rico. todo Ah bueno, pero ahí se equivocó el editor y me clavó fotos Claro el ah, que tiene era tres, novio tres, tres, tres palos. de Valeria Lynch y es un empresario. No sé si tiene 33 palos, porque no sabemos la buena, palabra. eso y mi fotito ahí era. Todos me llamaban? Así que no tenés. ¿Y con lo que me debes? Escúchame. Un centro para este lado podrías tirar, ¿no? Claro, devolverme, te acordaste aquella vez que te presté. ¿De qué te quejas? Es el turno de Rodrigo. Ya la hicimos, Pam, ¿qué te está pasando? Ah, okay. ¿Qué actor internacional sería tu único permitido? Viniendo a esta película. A ver. A ver. Vamos. Giro. Va. Vamos, a Vamos, vamos. Rodrigo, tal... que... te pido una mano. Oh, yeah, ¡Ah, bien, Me ¿Te tengo que dedicar a eso. ¡Me te tengo que dedicar a eso! ¿Te a esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Este lo más ¿Cómo? La mal, porque si perdía tenía que decir ah, embargo Robbie ah, Y pa. bueno, como no perdí, no digo nada. Bien, eh, ¿puedo pedirle por favor que me lo tomen a Tinto? Que no se hace ningún problema. ¿Mira Acá estamos todos gritando, ah, jugando. No. ¿Estamos, ¿Estamos bien, Tinto? Está muy relajado. Igual claro, sí, ya sí, se dame. comió todos los cables de las cámaras. No, bueno, mira. bueno no me que den unos consejos de actuación. viste Pero que uno puede que hacer la gusta. pregunta. No. Porque Y le puedes preguntar si querés la que le hice yo al 8. Si ¿Cuál? querés, lo que vos ¿Vale? quieras. lo que vos No te claro. quiero presionar. No, otra, Rodrigo, vos podés ¿Qué? con otra. ¿Qué? <risa> ¿Qué actriz internacional, qué actor sería tu, tu único permitido, Locho? <risa> eh, ¿Mi único permitido? Bueno, eh, sí, yo no, no te, hago, sí. te lo hago, te la hace él si ¿Sabes que respondo lo mismo que vos? Margot Robbie, me parece... No, de... lo la verdad, Margot aburrido. Robbie me parece... Bueno, está en la película con Will Smith. ¿Cómo se llama la que son medio ladrones? No la vi. Bueno, pero la pucha, ¿cómo el se llama? El lobo de Tampoco no te gusta tanto. El lobo de... Bueno, no importa, Muy buena actriz. contestó Muy contestó. buena actriz Yo les voy a contar Muy una cosa, el se quiere chapar a Luisa Albinoni ¿Cómo? Y lo hace todo el tiempo no. ¿Y está qué? ¿Majo? ¿Majo? ¿Majo? No. ¿Majo? ¿Que la quiere chapar a Luisa? No, ¿Lluisa? no. ¿Lluisa? no Luisa ¿Cómo? no quiere Decí la verdad a no, no no, majo. Ayer me hablé por Luisa ¿Cómo Luisa? ¿Perdón? No, Majo, que Majo se quede tranquila Lo amo, pero no, no me va a chocar Pero no tanto, lo va a hacer pero, ¿no? mira, Pamela, 11 de la mañana con quien hablaba, con Luisa 11 de la noche con quien andaba hablando por Instagram con Luisa Albinoni. ¿Cómo estás, Luisa? Me gusta ¿Y por qué por Instagram si te tienen en WhatsApp? No los entiendo, estas generaciones, en serio. Chicos, les puedo pedir un favor. Claro. Así como las lochistas me dicen que le dé más participación al 8. Yo lo quiero ubicar en algún lugar. Ah, esto es lo de las ¿Lo puedes dirigir para que haga una escena al 8? Claro, claro. ¿De qué se trata esta escena? ¿Una escena de dónde? Pásame. Esta es la escena de. Luisa Albinoni, vení. Sí, cómo no. Luisa no necesita que la dirija les cuento cómo es, es yo fui a Carlos Paz a mí me gustaría un poco, Aunque ¿viste? usted no lo crea, no ya estuvo en la, una obra de teatro. Lo no, pero, claro, pero necesito como un, una dirección corta. Está neutro, está, en, está neutro, ¿eh? ¿Está neutro? Porque dice, confías en mí, abre los ojos. Es ah, la ¿Qué? de, de, bueno, de claro. Titanic, Es la de Titanic. ¿Con la de, de... De... ¿Cómo? ¿Dónde, ¿cómo? ¿Dónde, Ahí va. ¿Dónde ¿dónde es neutro es Rodrigo. ¿Nos corremos para <risa> acá? ¿Dónde quieren? Tenemos amor. Amores, genios. ¿Qué es lo con Luisa? Es una escena juntos. A ver, a ver, le voy a ayudar. Eh, vamos a ver. Estamos todos unidos para poco un tiempo. No vamos a ver la escena. A ver, vamos ver. a ver la escena y después. Sí, no chicos, sí claro. noche. Casi claro. el 8 y Luis Albinoni. A ver. Vamos a, a ver acá. ¡Ay, qué buena qué escena, es Elena, eh! Sujetate. Titanic, no te sueltes y mantén los ojos. De... Leo DiCaprio. ¿Verdad <risa> <¿Será> que la vi? <risa> Mi película <risa> favorita. <risa> es, esta. Sí. ¿Es hermosa? Hermosa. Igual Ay, un poco, ¿viste? Te queda, te queda grabado, vas a un crucero y, te, y, te, y estás con whisky, por eso. más lindo que sea, ¿viste? Claro, claro. se sí aparece una iceberg. Qué escena, Pamela, ¿eh? Impresionante. Pero me pusieron a DiCaprio para una primera escena, o sea. <risa> bueno. Me hubieran puesto algo un poco no, más, no, más Me es que compara que con DiCaprio. DiCaprio. Claro. Es que aprendas a actuar, ¿lo Si te hermoso, aparece la oportunidad, ternos. tenés que estar preparado. ¡No, sé, así, así que pones a un de pelo para.? ¡Vamos! ¡Me de pelo! ¡Vamos corriendo! ¡Camarina ¡A ver, yo y tengo... me tenés que agarrar yo la tengo acá, la tengo acá, la tengo acá. vamos de a uno ¿Sabes no la letra? A a primero que nada ¿sabes la letra? yo, yo te tengo la letra ¿ah? te que ir leyendo? ¿qué bueno, bueno confío en ti cuando te preguntan, ahí la, va cuando me preguntan. Estoy, que... estoy volando ya que estoy volando ¿la es La en inglés? el rey del mundo tienes que decir es difícil ¿la podrás ¿en inglés le sale? no, no no lo complejís Mariano bueno a listo vamos a intentarla a ver. Ahí está. Ahí va. Mostrame la letra, por favor. Luisa tiene oficio, sí, ¿eh? Ay, va. Luisa lo da todo. Está como loca. Ah, ¿y lo Luisa. Sí. No. Ah, bueno, no se tienten, chicos. ¿Confías en mí? Confío en ti. Ya estoy volando. Eso es, muy bien. Abre los ojos. Pasa los muy bien. Bien. Ahí va. Estoy volando, Estoy, estoy ¿tú ¿tú volando. ¡Soy el rey del mundo! Okay. Gritó y ahí viene el beso. ¡Qué beso! No. <risa> ¡Ay, Dios mío! Bueno, no ah, se viene difícil. Para ¿Sí? una sí, primera sí, escena. No, está bien, está bien. no, no. Le gritaste en el oído. Con sentadas? esa chispa. ¿Cómo estaba? Mira, chicos. Cuando te gritó, soy el rey del mundo. En el Toma, Rodrigo, llévate a la cocina. Vamos a la cocina con Luis. Vamos a la cocina con Luis. ¿Están bien por acá? ¿Necesitan sí, algo? Todo bien, bien, bien por acá? Jugman, ¿qué piensas de la historia de amor que nace de una amistad? Como en la película de a los chicos. Hermoso, hermoso. Es, un, es ver, una ver, muy ver, buena... ¿Te, ¿Te hablan mucho de las terapias de, de amores de la infancia que nunca se rompieron? Eh, sí, que quedan ahí marcados a fuego y quedan ahí dando vueltas y en algún momento se pueden concretar y es hermoso. ¡Qué lindo! Qué lindo. ¿Y lindo? vos como psicólogo les recomendás o no? Tiene que salir el disparador de cada, de cada uno. Hay que cada uno haga su libre albedrío, pero cuando una historia de amor queda ahí flotando y, y retoma, ahí es. ¿Pero lo mandás a concretar de vez en cuando o no? Vos nunca le anime... das. No, yo sí, sí, sí. Que se, se animen a cumplir el deseo, pues la vida es larga, pero, claro. tanto, pero sí, no sí, tanto. Sí, Hay sí, que cumplir sí, los sí. deseos porque la vida. es nada te Trataré de De eso hablamos Me sacudieron la, la peluca. Ah, ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Mañana Vamos nos Que viene. Chicos, yo tengo regalitos para ustedes. En serio, gracias. María, no sos de cocinarle a tus hijos, tenés 30. ¿Cómo eran los nombres? ¿Dónde está mi regalito? ¿Lo he hecho con No, me ¿En serio? ¿Te sos un pamelo? No, bueno, pero ¿parles? Sí, me de mí la que hay regalo, ¿viste? yo me no, teléfono. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, un espumante, de un espíritu libre, que lo disfruten, en chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿En qué situación amorosa hoy algo actualmente? ¿Se eh, puede saber? querés empezar con eh, No, soltero. Bien. Soltero, paz, con ganas de. Feliz, feliz, puede ser. Con puede ganas ser, de conocer. Perfecto. perfecto. Ahí va, eh, Mariano, yo, yo, yo soy de novio, muy bien, tranquilo. Bueno, entonces, ya tenés con quien sí, te Con quien brindar, claro. Chicos, muchas gracias, mucho éxito. Sí, gracias por la Gracias, buena, gracias buena, por eh. todo. de verdad ¿Se animan? El lunes. el lunes voy con Majo a ver ahí el estreno de la película vamos, que era vamos vamos sobre Humo bajo el agua. Humo bajo humo el agua. Bajo el agua. Después para todo el mundo, ¿eh? sí, 20 de abril. Ahí